tarde del pasado lunes 13 de octubre, la ciudadanía orureña se encontraba alarmada ante la presencia de un puma que estaba rondando por los techos de las casas de la zona noreste de la ciudad. Ante esta presencia, los vecinos de este sector realizaron la denuncia correspondiente a las instituciones comprendidas en el caso para dar con el paradero de este animal. El puma ha ingresado del sector de Norte. Eh, por el sector de la canal eh, donde hasta el sector Lavado San José justamente los vecinos que del sector que han podido observar ¿no? y el animalito estaba un poco más caquexico, un poco flaco ¿no? y justamente por alimentación entendemos según de acuerdo al diagnóstico o sea que de acuerdo a la hipótesis personal como médico, el animalito justamente ha ingresado lo que es a, un, eh, a un patio donde se encontraba tres ganados ¿no? y queriendo atacar justamente ahí ha estado casi media hora ¿no? y luego con la alarma de todos los vecinos que han tenido que gritar, todo aquello y ha tenido que escapar con dirección hacia el, hacia el oeste. ¿no? Cuando las horas transcurrían, las diferentes instituciones como zoonosis, pofoma y grupos animalistas continuaban con la búsqueda de este animal. Horas más tarde y cerca de la medianoche se logró dar con el paradero del mismo gracias al apoyo y la intervención de vecinos de la urbanización villadorina quienes capturaron a este animal. Y justamente también se encontraba en ese punto los encargados de ambientalistas de la gobernación, o sea que el trabajo, sea, el operativo se realiza de manera de todo un equipo, y justamente habíamos localizado al punto, la casa, todo aquello, y justamente encontramos al animalito. De acuerdo a los protocolos, eh, justamente tampoco nosotros no podíamos arriesgar nuestra vida, nuestros técnicos, hemos tenido que realizar el trabajo cautelosamente, ¿no? Y también eh, con los encargados, por ejemplo, los que los que manejan son de los zoológicos, ¿no? Los ambientalistas, justamente con ellos hemos tenido que ingresar al punto y donde localizamos a la, al Puma, justamente está en el domicilio, ¿no? Y donde... Eh, lo hacen con la mosca, las mallas y justamente el animalito se ingresa a una de las casas, ¿no? Y donde estaba la casa, ahí era con más su facilidad de dardear, ¿no? Justamente los técnicos los entendidos de esta área lo dardean al animalito y pasa aproximadamente cinco minutos y el animalito de cinco minutos ya empieza a sedarse. Después de haber realizado el rescate correspondiente de este animal por parte de las diferentes instituciones se dio a conocer la lamentable noticia que el animal habría fallecido. Se presume que minutos después de haberlo sedado el mismo habría perdido la vida. Por el alto grado de desnutrición que presentaba las diferentes instituciones inician las investigaciones en este caso para dar con las causas exactas de este lamentable hecho que consternó a la ciudadanía orureña y en ese momento mismo también habíamos controlado lo que son las frecuencias respiratorias o con constantes vitales en ese momento el animalito estaba con vida justamente ...y en el transcurso del traslado no entendemos cuál ha sido la situación... ...justamente cuando llegamos acá el animalito ya, ya, ya dejaba digamos, de latir... ...lo que son las uh, frecuencias eh, del animalito, ¿no? las, las frecuencias cardíacas... Y en, ...en ese momento bien alertados, pues, realizamos las medidas, los primeros auxilios, todo aquello... ...y no, no había solución, eh, justamente también hay varias hipótesis... ...que supuestamente el animalito ya es un poco más dócil, ¿no? eh, justamente... ...que estaría transitando por los domicilios, sobre el techo porque es muy ya porque es muy ya, eh, muy dócil el animalito. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la hipótesis que el animalito, supuestamente alguien del sector estaría criando. Sin embargo, nosotros vamos a tener que ampliar esta investigación justamente con a través de unidad de POFOMA, ¿no? Y ellos van a tener que ampliar justamente para tener mayores resultados y mayores datos.